...de nuevo de este tema que ha sido muy muy, muy manido, muy manejado por, por mucha gente, por nosotros, por bueno... ...es el tema de Marlene Martínez. Eh, volverá a los tribunales el día 4 de febrero. El Ministerio Público quiere que sea revocada la condena de dos años y le impongan 20 años a la acusada Marlene Martínez... ...como, eh, bueno, en principio como cómplice y luego como... Eh, responsable de haber ocultado el cadáver, de ser la autora intelectual sí. de haber ocultado el cadáver, porque ella no lo ocultó materialmente. La, condena Mar la condenada Marley Martínez volverá a los tribunales luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. La audiencia fue fijada para el próximo 4 de febrero. El Ministerio Público establece que la condena contra Marley Martínez es carente de derecho y por eso recurrieron en casación para que la pena contra la acusada sea aumentada a 20 años por presunta complicidad en la muerte del adolescente. El tribunal conocerá un recurso de casación interpuesto por la defensa de Marlon Martínez, quien fue condenado a 30 años de prisión, Ingrid Hidalgo y Manuel García, abogados de Marlon, con ese recurso buscan que la Suprema anule la sentencia de 30 años y se ordene un nuevo juicio. Eh, ¿Qué hay que decirle a la gente? Bueno, cuando un proceso se recurre en casación, lo que el recurrente anda buscando es una modificación de la sentencia, por supuesto. La Corte no celebra un juicio como se celebró aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís, sino que conoce si la ley fue aplicada bien o fue aplicada mal. Basado en esos criterios, la Suprema puede o rechazar el recurso u ordenar un nuevo juicio a fin, de manera total o parcial, a fin de que nuevos jueces conozcan aspectos que, según la Suprema o lo que entiende la Suprema, no fueron conocidos o no fueron, no, o no fueron analizados. Lo que quiere decir que eso es lo que busca esta, esta, esta condena, eh, perdón, este recurso. Lo que quiere decir que, bueno, habrá, habrá que ver qué va a decidir la Suprema Corte uh -huh. de Justicia. En este caso debemos de resaltar y recordarlo cómo consternó a toda una población, a todo un país y hasta en el extranjero, por la manera eh, en que aconteció esta niña, una adolescente embarazada, donde se supone que la madre de alguna forma actuó para tapar el hecho o si participó de manera directa, siempre ha estado como en tela de juicio, ¿qué realmente eh, rol jugó ella en este crimen horrendo? Eh, en lo personal, eh, más allá del de, de aspecto legal, creo que, que la condena, al igual que piensa mucha gente, es muy mínima, es muy poca a lo que se le sentenció, a lo que se le condenó. Y en busca de esto, en este momento, pues de verdad espero que sea aumentada la pena que se que está solicitando el Ministerio Mira, Público. Hay, hay una cuestión de tipo técnico y es que si no se le pudo probar su condición de cómplice, no hay forma de sí, condenarla no. por cómplice, porque sí. hay, hay una situación. La teoría que se tiene es, que es aceptada por todo el mundo, de que la complicidad se, se produce pre, pre y durante. Y post, pre y post. Del, del, no, pre. Eh, y durante. O sea, y, antes y durante. Exacto, exacto. Nunca después. Puede ser después, después que tú cometes el, el, el crimen, Tú puedes eh, guardar, por ejemplo, tú me guardas la pistola ah, ajá, lo, lo, y entonces lo... ya yo, yo me convierto en cósmico. Ahí es pero, que viene el, sabienda, el ocultamiento de cadáveres. Pero a sabienda sí, lo, de que, de no. que no, por ejemplo, el, el código penal se refiere a cuando son cosas robadas. Por ejemplo, yo me robo un carro y se lo doy a, a guardar a sí. Fulvio. Y Fulvio, a sabienda no, de que sabe si... que yo me robé ese carro, me lo guarda, entonces... No, pero si yo les... mato con una pistola, por ejemplo, y te digo, toma, guárdame eso ahí. Ya, después del crimen, tú me estás ayudando y, y tú vas a hacer Pero tú el... tienes que tener conocimiento de que ya yo maté a una el persona 3... con esa pistola. Bueno, eso, el es, 3, verdad. 65, sí, eso, eso es, es verdad. Tienes que tener conocimiento. Ese es no, el sí, 365 del Código Penal. Ajá. No, el 60, 60, 61 del Código Penal, 59, 60 y 61. El Correcto. 365 es Asociación de Asociación Malhechores. Asociación de Malhechores. Entonces, Exacto. Cuando eso se estaba discutiendo, yo fui de criterio de que toda... Primero, por partiendo de qué es la madre ¿Hasta dónde llega la libertad que tiene una madre por ser madre Para ocultar a su hijo o para prevenir a su hijo De un hecho que ha cometido Y eso en prácticamente para un adulto ya eso se rompe Pero es la madre sí. Y eso lo, lo descartamos Porque el hecho del hombre Corresponde a ese que lo ha cometido. Ahora, frente a la sociedad, esta madre, ella dijo, recuérdense que soy madre, quiso justificarse. Ahí empieza su desgracia. Entonces, la otra parte es que si usa mecanismos, medios, para que éste se sustraiga de un proceso, también es cómplice para mí. Porque es parte de un entramado de un hecho que se ha cometido y... Tú y no puede tú no puedes justificar tu condición de madre para cometer claro. el delito correcto eso es lo que entonces hasta ahí en ese entonces mi discusión y que fue ponderada incluso por unos eh, eh, por este tribunal y lo descarta porque entiende que que no se configuró ahí déjeme confiarle una intimidad ajá eh, cuando yo volví a San Francisco como procurador interino, este caso ya estaba montado, ya había, sí. ya había iniciado y todo eso, pero bueno, la cuestión es que yo intenté con el Ministerio Público de entonces, que se hiciera un análisis para lograr que ella fuera, eh, se, se viera como cómplice, sí. ¿cuál era el análisis? Realmente cuando tú, cuando tú lees los artículos que hablan de la complicidad en el Código Penal, tú como que no encuentras que ella encaja, uh -huh. lo que hizo pero yo decía, si tú analizas que el hecho de ocultar el cadáver es una forma de ayudar... Es parte, es lo que te digo. Ella una, para mí una, una era una actora principal, por, primero por el poder que tiene sobre su hijo. Era la que lo sostenía económicamente. Y es también la que le propicia sustraerse y no ser visto como culpable de un hecho. Hasta dónde yo lo puedo permitir eso. Entonces, como sociedad. Entonces, si tú manejas, si tú manejas la explicación, si tú manejas los elementos de ese acontecimiento, de esa Pues Está forma, muy buena tu observación. Sí, pero no quisieron llevárselo, lo que hicieron fue ella es cómplice, cómplice cómplice, cómplice pero no quisieron explicar Un de dónde venía la, así, Miren, Exactamente. Eso es romperle, eso también hay que preservarle Perfectamente. Su, su su condición, su, su derecho. derecho. Ver acá, ella tiene derecho a defenderse. Entonces, claro. esa razón, eso provocó que en ese momento había un ministerio público que era muy celoso sí. eh, de su territorio sí. y yo tampoco quise meterme mucho porque bueno, yo había llegado después de 10 años, me fui, volví y entonces, pero quizás eso hubiese ayudado. Hoy día ella solamente está acusada de ocultamiento del cadáver, que es un delito aparte. Sí. Son dos años. Así, y ya ley. lo cumplió. Más? Miren, con relación a todo esto, y respetando naturalmente el trabajo del Ministerio Público de, de Duarte, lo que yo, creo muy bueno. que, sí, yo creo que en ese caso, de manera específica, fue muy manejado desde mi punto de vista. Esto es una opinión. ¿eh? ¿Por qué? Porque en principio se enfocaron en, en, en crear la idea de que había sido la autora intelectual del, de, de, del caso, sí. del, del homicidio, ¿verdad? Eh, luego entonces eh, intentaron crear la situación de que era cómplice le, que, y con, con el perdón, se le cayó por eso que dijo eh, exactamente, que debieron entonces hacer, como veían que de lo que le estaban acusando no se subsumía dentro del artículo de complicidad en el código penal entonces debieron buscar y eso eh, se lo explica bastante bien a uno debieron buscar la pena mayor en función de, de, de otro artículo, y ahí estaba por ejemplo la asesión de malhechores que la pena máxima es de 20 años, pudieron y justamente se encuadraba, se subsumía dentro de ese artículo de sesión de malhechores, no, porque ella se... Si ella si le por quitan el... lo primero, eh, no entra al otro renglón. ¿Cómo así? porque sí, tú no lo hubo, pudiste vincular porque, simplemente no, no, no, es que se malhechores haciendo mal hecho por ejemplo cuando dos personas se juntan para cometer un crimen eh, eh, por ejemplo, o un delito eh, eso y y sí en el caso, un delito claro, y el caso de sí ocultamiento es de cadáver es, eh, es un delito y ella se asoció por ejemplo con otra persona que fue el boli claro, para cometer el hecho, entonces tú claro. podías conseguir los mismos 20 años por esa vía y no acusando a la autora intelectual de lo uh -huh. cual tú no tenías pruebas eh, eh, con la cual tú uh -huh. podías vincularla con, con ese hecho, y creo que de ese punto de vista fue muy manejado el caso, si ellos se enfocan en, en justamente lo que decía Amado si por aquí no me da porque no tengo los elementos de prueba para poder demostrarlo, entonces vamos a hacerlo por aquí que sí lo tengo y es lo mismo independientemente de la la por Buane. aquí de eso, esos y quítale esa, ese, eh, ese estigma que crearon en la sociedad de que era la autora intelectual o cómplice del hecho Juan, yo como ciudadano ignorante desconocedor de la ley acefálico. Yo puedo decir, yo lo que quiero es que se haga justicia. Y defendiendo lo indefendible, entendemos nosotros que no se está haciendo justicia. Y un caso tan grotesco necesita una explicación más que jurídica, también una explicación humana. Sí, pero que hay una cuestión. Fue, hay una sociedad. Y es que no hay crimen sin ley previa. Entonces tú no puedes sí. eh, eh, crearle. No hay condena sin una ley sí. previa. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes ahora decir, vamos a acomodar no, el no, código no. penal para este yo, caso. Yo no estoy diciendo acomodar. Yo estoy no estoy diciendo acomodar. Hay una sociedad que espera, espera justicia. Y todo lo que se está ventilando. Aparentemente parece ser un arreglo, un arreglo usando las debilidades del código para administrar justicia. Pero el es válido Ya o sea, tú puedes utilizar las debilidades Por ejemplo, de los, de los códigos Para tú salirte con la tuya, eso es válido Lo que tenemos Entonces, que nosotros nosotros, hacer nosotros, es revisarlo Eso que plante, está planteando Francis A una madre, tú le puedes pedir a la madre Que no que no delate a su hijo Ahora, lo que tú no le puedes permitir a esa madre Es que actúe en beneficio de su hijo Para ocultar un crimen, como es como es en, en este caso Y lamentablemente, eso no está y previo No a eso, se configura en nuestro Previo código. a eso, se manejaron eh, eh, Herramientas de distanciar que se buscara un culpable cuando hace la rueda de prensa en su casa, eh, ella era mi la novia de mi hijo, ella es la novia de mi hijo, se confunde sí. ahí, eh, el muchacho cabizbajo pero muy, como se ha mantenido en el juicio. Igualito como ese día. No, ha mostrado no sé si él la ha llorado, si. Que ya... deberían investigarlo, ese muchacho. Eh, no pero la misma actitud. Sí. A ese muchacho no deberían estarle haciendo. A, eh, pero eh, yo. El no ha mostrado, y en el, el programa qué es lo que tiene yo ese yo muchacho. Yo llegué a decir que. Que, que hay dos no víctimas cuenta. de ella misma. Su hijo es víctima de ella. Así es. Porque ella lo crió a su forma y a, y a, y a su carácter. Bueno, ahí yo difiero un tanto de ti. Porque eh, el propio padre de la joven Emily Peguero, Genaro, admitió en audiencia que él fue a hablar con ella con la situación del embarazo. Tenemos que anotar eso y subrayarlo. Marlon Martínez fue a hablar con el padre de Emily en un momento determinado para hablar sobre el embarazo y tratar de resolver la situación. Él lo admitió en audiencia y él no lo quiso recibir. Está bien, con su razón. Pero entonces luego, aparentemente por la presión de ambas familias, que hay que decirlo, ambas familias, ellos decidieron o él decidió cometer este hecho en función de una situación que quizás no comprendía en el momento y por eso yo creo que hay que, que hay que evaluarlo de manera psicológica sin embargo, la Suprema Corte de Justicia desde mi punto de vista está irremediablemente obligada a mantener el fallo que hasta ahora eh, dio la Corte con este caso e y ojalá que esto sirva para la sociedad para crear eh, y para tomar ese Código penal que está guardado ahí por una cuestión del aborto y traerlo por la por los moños. Y ojalá que nuestros legisladores, a, a partir de, de este año 2020, comiencen a trabajar en eso. Tenemos que modificar nuestros códigos. Mira, Tenemos que modificar. Mira, este, yo lo que pienso es que las autoridades... Código, yo creo que el Código Procesal Penal hay que modificar es los actores. Porque no, y el, investigación... el, el penal... El mira. Bueno, el penal sí, el penal hay que, hay que, hay que cambiar, no, el penal es ¿eh? hay que, hay que, es obvio que hay que adaptarlo a estos tiempos. Porque hay un delitos que, que no se están configurando dos claramente. años para una gente que oculta un cadáver de una sí. persona, pero por no. Dios. No, no. no. no, no. Porque, porque sí, depende, es un, de regalo? Que sea un delito aparte, también es una complicidad. Claro, porque eso yo te estoy ayudando a que el crimen no se sepa. Claro. Ahí es que está así, no te estás y lamentablemente nuestro código no lo lo Pero habría que hacer un desarrollo teórico que no se hizo y pero pero mira, yo eh, eh, lo, que, lo, que, lo que pienso es que nosotros tenemos una falencia todavía y es que cuando ocurre un hecho, la policía y el Ministerio Público inmediatamente se ponen locos y salen a buscar un preso. Sí. Y sí. eso es, sí, sí, sí, sí, sí, eso sí. es pernicioso. Y eso no hay forma de decírselo se lo dice uno en las escuelas, eh, se lo dice uno a los fiscales y al, al Ministerio Público de manera directa, en conversaciones, en encuentros, en la escuela. Señores, desde que un Ministerio Público ha, eh, realiza una medida coercitiva, inmediatamente se le abre un plazo que corre en contra del Ministerio Público y tiene que salir corriendo para que el, el tiempo, que es, es inexorable, no lo afecte. Sí. Desde que yo voy y, bu y busco una orden de arresto y te arresto, yo tengo dos días para llevarte al tribunal. No y Si no, te vas para tu casa obligada. aunque tú seas y culpable. Y no lo vas a poder perseguir por lo mismo. Exactamente, entonces. Sí, es una pena. Es una cuestión de, de la persecución, tiene que ser inteligente. Si la, si la persecución no es inteligente, vamos a caer en los mismos errores todo el tiempo. Claro, y no hay la necesidad tampoco de estarle dando declaración a la prensa inmediatamente, como viene claro. y presentando incluso pruebas, porque exacto, en una ocasión exacto. yo vi que sacaron de, de un apartamento supuestamente un colchón ensangrentado, y ese colchón yo nunca más lo volví a ver. Yo vi muchísimas cosas que presentaron, sí, de que cama, de que una, una ropa, una cuestión, y, y supuestamente como hasta Exacto. Otra, sí, eh, y, y, y hubo mucha... Eh, elementos de prueba que en el juicio no se presentaron, no sé por qué. Testigo, Pero yo creo que la Suprema está irremediablemente obligada a ratificar la sentencia de la Corte, lamentablemente, y que esto se va de enseñanza para el sistema de justicia. Vamos al WhatsApp, mis amigos, vamos a ver lo Tenemos... que dicen nuestros amigos.